A ver qué sucede. Transmitiendo. Ok, buen día, buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, gusto de saludarles desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel, aquí con mi hermana amada Carlota Reina, que ahí se acaba de tomar un mate que se ve que está muy abajo. <risa> no, me caro. quemé, me quemé, me quemé. de <risa> todos. Este, arrancando, bueno, esta semana, semana muy hermosa que nos, bueno, nos trae esta nueva propuesta de Fundación La Bomba de Miel dentro de nuestro ámbito host de NET, que se llama Snapshot, y que es en este Snapshot bueno, una propuesta de trabajar a partir de los tiempos mínimos posibles que tenemos en algo que bueno, venimos eh, pensando, venimos analizando, estudiando, investigando, a partir de las últimas semanas, específicamente desde que empezamos con nuestro... Bueno, nuestra propuesta que ha sido la de HouseNet, Net Atmosfera Duchampiana y donde, bueno, fuimos de a poco encontrando un concepto que es el de fragmentos mínimos resueltos y que, bueno, va a ser lo que vamos a estar trabajando esta semana ya dándole forma y, bueno, poniéndole a todo esto mucho, mucho para que, bueno, pueda generar cosas lindas, cosas buenas que podamos compartir. Hermana querida, buen día. Hoy, justo te me fuiste. ¿A dónde te me fuiste? <risa> bueno, justo se me fue, no sé qué pasó. En esta semana, ahí vuelve, seguro que ya sí, algo pasó con la conexión. Esta semana va a ser una semana, como les decimos, bastante interesante en este sentido. Estamos trabajando ya con tres artistas que vienen haciéndolo desde eh, la experiencia del de, eh, host de Net Atmosfera Duchampiana, que empezó hace ya tres semanas, eh, Estamos con ellas, que son Tricia, Carmen y Elena. Vamos a ver qué, qué tal, cómo nos va esta semana, pero creemos que muy bien. Y también con otros artistas que están dentro de esta misma, eh, de esta misma actividad, de este mismo HouseNet, en otras modalidades, trabajando también con nosotros. Y que, bueno, vamos a ir compartiendo seguramente de muchas maneras todo lo que vaya pasando esta semana. Esta semana la idea es trabajar con esta noción del snapshot, que es, eh, bueno, implicarnos sobre este asunto que hemos venido de muchas maneras detectando y también, si se quiere, hemos venido, eh, bueno, haciendo ahí como cierto tipo de estadísticas, eh, estudiándolo, analizando, que es que la gran mayoría de las personas que están dentro de nuestra comunidad en Fundación La Bomba de Miel, están siempre sin tiempo para hacer arte, siempre con muchas otras cosas, en esta vida, eh, bueno, posthumana, humana ¿no?, eh, que nos lleva a estar siempre con muchos asuntos para atender, para resolver, en esta vida urbana, ¿no?, que siempre se mantiene bajo mucha presión, y que, bueno, bajo esa presión es muy difícil ponernos, ¿no?, con el arte eh, y con los estándares profesionales que el arte hoy nos pide, que son, bueno, estándares de tiempo, de dedicación, de estudio, de trabajo, de obrar, eh, en torno a operatorias, eh, en torno a formulaciones y tanto más, ¿no? Eh, nuestra idea esta semana es, bueno, poder despuntar un poco alternativas para estos modelos, ¿no?, establecidos, para estos modelos que, bueno, rigen el arte en general, ¿no? y que queremos, bueno, eh, buscarle de alguna manera distintos tipos de formas o de mecanismos, incluso herramientas, para poder tal vez hackearlos un poco y poder hacer arte de todas maneras, hacer arte igual eh, en la medida en que podamos, ¿no? en la medida que sea nuestro, eh, asunto en la realidad que vivimos, ¿no? El arte como asunto en la realidad que vivimos. A ver, voy a chequear aquí. Vamos a ver si eh, puede volver a entrar. Carlos, está, me dice que se le ha cortado. Ahí estamos. Vamos a ver. A ver qué está pasando, gracias a todos quienes están sumando ya, hay un placer de verles, vamos a ir viendo a ver cómo nos va llevando esta, a ver, vamos a ver si puedo, Darle paso nuevamente a Carlos. Bueno, espero que estén empezando bien la semana, que hayan tenido una buena... Un buen fin de semana, que hayan descansado. Ahora les vamos a contar nosotros un poco de nosotros. ¿De qué pasó? Buenas! De nuevo, te estamos justo enviando el, el link. Por las dudas, digo, cambió, pasó algo. Me salió un cartel que decía: Google, cambió sus, Google Meet cambió sus condiciones de participación, ¿sí? ¿una cosa así? No. Y me sacó. Esperemos que. No, no, pero me fijé que estuviera todo bien, estaba todo bien, así que. No sé, te he actualizado justo en ese momento, qué sé yo. Veremos, bueno, a ver qué sucede. Eh, la semana pasada les contamos, estuvimos la semana pasada la anterior, estuvimos ya actualizándonos en todos estos eh, sistemas, ¿no? Y, bueno, estamos trabajando con la base de herramientas de Google. Así es que, bueno, estamos todavía también experimentando un poco en esta etapa laboratorio de Fundación La Bomba de Miel con estos eh, soportes que venimos utilizando desde hace mucho tiempo, pero siempre en las versiones free y ahora, bueno, estamos en algunas otras versiones que permiten otras cosas, pero que, bueno, también, por supuesto, hay que aprender a utilizar y a sacarle todas las ventajas posibles, que son muchas por suerte, que vamos a ir pudiendo aprovechar para compartir con ustedes. Eh, bueno, hermana, ahí aproveché y les conté un poco de todo lo que estábamos eh, pensando para esta semana. Este, ¿Cómo has estado el fin de semana? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad que descansé, así que tengo varios mensajes que, que contestar, que, que estaban preguntando sobre la residencia. Bien. Así que apenas terminemos, me pondré con eso. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Has arrancado entonces descansada, que tenemos una semanita linda. Eh, y bueno, vamos a ver a ver qué tal, cómo se va dando esta residencia de esta semana, pero que viene con todo ya. Eh, ¿Te parece si, si hacemos una, un flyer rapidito, así una plaquita e invitamos vamos. a la gente que esté en... En el, en el Instagram les avisamos que estamos acá. Dale, Fabio. ¿Qué acá. base querés? ¿Qué base querés? Um, yo diría que de las frutillas. O si no, podemos hacer una base roja entera. Dale, vamos a hacer esta, esta que siempre usamos. Perfecto. <coughs> Ahí estamos con nuestro diseño que siempre, bueno, estamos trabajándolo desde una misma plantilla, desde una misma base, pero con muchísimas variables, como ustedes van viendo. Siempre, eh, hasta ahora, nuestro ámbito de mayor exposición es el Instagram. Nuestro Instagram que está eh, dentro de, eh, bueno, un perfil, ¿no? Que es Fundación La Bomba de Miel, ese perfil. Es el que, bueno, tiene todas nuestras actividades, ¿no? Que en general son promovidas de muchas maneras, nuestra idea en torno a esto es ir tratando de llegar siempre a los públicos más diversos, por lo tanto, bueno, hacemos eh, promociones de las mismas cosas de muchas maneras, ¿no? Tratamos de promocionar lo mismo de muchas formas para, bueno, tratar de llegar a distintos públicos, a distintas personas, a distintas percepciones, a distintos tiempos de apreciación, de aprehensión y tanto más. Así es que, bueno. ¿Querés contarles de por qué los colores? Ay, contar, ¿querés, ¿te distraes si lo contás vos mientras? No. Eh, bueno, que venimos hace tiempo trabajando con la noción de colores digitales eh, y hemos tomado los colores, bueno, base, que son el magenta, cian y amarillo y en sus distintas combinaciones digitales. Y, y con esto, armando lo que se le, le decimos, la atmósfera du champ, va a las atmósferas de artistas que queremos estudiar, que creo que lo tengo por acá. A ver, acá. Eh, bueno, y hemos atravesado, empezamos por, por voice. Esto va modificándose, es bastante dinámico y lo vamos como... Vamos como aprendiendo y transversalizando un poco lo que va a ser la propuesta de la escuela a partir de, de todos estos hosts que estamos eh, transitando junto a ustedes. Y, bueno, empezamos por Voice, que este era el color cian. Eh, después nos fuimos con Jump, con el amarillo. Ahora estamos en esta situación intermedia, yéndonos para Andy Warhol con estas propuestas de Snapshot. Que, vamos, que, bueno, que está como con, está como, contagiado o acompañado de la atmósfera de Uchamp. Y, bueno, estamos atravesando todo este periodo en este mes, hasta fin de año, para ir eh, diseñando junto a ustedes la escuela virtual. ¿Qué significa esto? Que vamos viendo qué es lo que van necesitando los artistas, cuáles son las necesidades. Y, bueno, un poco esa fue la primera propuesta esta de, de Snapshot, ¿o no, Fabio? Que, sí. que surgió un poco de todos estos hosts que estuvimos transitando. Y como una necesidad muy, concre muy concreta y puntual. Que lo empezamos a trabajar con la, con la noción de fragmentos mínimos eh, resueltos. resueltos. Hay, hay algo que está interesante que es cómo fuimos cambiando, ¿no? Aquí que vos decías, ahí, ahí, eh, donde dice atmósfera sofical pues decía primero voice y luego ahora hemos cambiado, ¿no? Nuestra noción ha sido siempre trabajar este año con una idea que empezó siendo una noción temporal a, a partir de una propuesta que se llama MES y que, bueno, definía específicamente un mes para trabajar con cada artista eh, que creíamos referente para este momento del arte postcontemporáneo actual y que nos parecía, bueno, podríamos de ahí extraer muchas herramientas para poder, bueno, enfrentarnos, trabajar, disfrutar y tanto más de este momento tan complejo ¿no? del arte que es en esta situación postcontemporánea. Eh, luego, bueno, eso se fue modificando a medida que se han ido dando estos meses, cada uno de estos meses, cada propuesta mes ha ido provocando sus modificaciones y ha ido provocando ciertos tipos de interferencias que, bueno, hemos ido ecualizando de muchas maneras en torno a, bueno, cómo se sigue, cómo se continúa con este trabajo ¿no? que estamos haciendo aquí en Fundación La Bomba de Miel Así es que, bueno, se han ido modificando algunas cosas. Hoy, por ejemplo, nos ha quedado eh, esta noción, ¿no?, de distintos tipos de atmósferas eh, en base a aquellos artistas con los que empezamos a trabajar las propuestas MES, que eran Andy Warhol, Joseph Boyce, eh, Sofical y Marcel Duchamp. Eh, y también en ese momento trabajábamos con la idea de sumar la documenta de Cáceres, la que ahora hemos sacado de, ese, de esa lista, la hemos puesto en otra lista que vamos a trabajar el año que viene, que es una lista relativa a los viajes que estamos haciendo, una propuesta que bueno, ya se, les iremos a contar en algún momento, todavía está en plenísimo proceso de laboratorio, y con esto que ha quedado, digamos que son los les artistas con quienes estamos trabajando estas bases, estamos bueno, combinando, ¿no? ahora haciendo combinatorias, que son estos espacios intermedios donde se mezcla, donde se remixan, donde se mixan, ¿no? se mezclan. Estos artistas entre sí van generando estos eh, estos de net, ¿no? Snapshot, en este caso, por ejemplo, el primero, ¿no? En, en la mezcla entre lo que venimos viendo de Duchamp, ¿no? De Marcel Duchamp y el host de net, atmósfera duchampiana, y lo que será el próximo host -net, que seguramente va a ser la atmósfera warholiana, ¿no? la atmósfera relativa a Andy Warhol entre esas dos atmósferas hay una mezcla que es este snapshot ¿no? que estamos haciendo esta semana así bueno van a ir pasando distintos tipos ¿no? de propuestas en las que bueno vamos trabajando distintas cosas no por ejemplo en, la, en el cruce de de, de, de Sofical con, con Marcel Duchamp, que será el último, tenemos eh, que la mezcla da por resultado un hackeo, ¿no? Es un hacker. Eh, bueno, vere, veremos cómo trabajamos eso, ¿no? Será, supongo, una noción de Hostnet Hacker, ¿no? Bueno, así estamos jugando, ¿no? Pro, probando también, experimentando en una fase, como siempre decimos, de laboratorio muy fuerte, que nos está haciendo, bueno, eh, una implicancia para nosotros de mucho eh, desafío personal y desafío institucional con la bomba de miel. ¿Cómo vamos, Carlos? A ver, ¡ay, qué lindo, muy bien. Ya estamos, ya estamos. Vamos a poner snapshot, eh, transmisión en vivo, así lo compartimos en la historia y podemos. Perfecto. Bueno, y esto es el trabajo que hacemos todos los días, ¿no? Así arrancamos por lo general las mañanas, desde hace unas semanas, que estamos eh, todas las mañanas bien tempranito, arrancamos con nuestro trabajo de organizar el día, eh, tratar de ver cuál es la medida de lo posible de esa jornada, porque siempre estamos repletos de proyectos, de ideas y de cosas que queremos hacer, pero, bueno, tenemos que organizarnos para que nos salga en ese sentido eh, cada una de las jornadas que, bueno, se vayan definiendo en sí misma y que tengan sus resultados, que vayamos obteniendo resultados. En este caso, bueno, hoy, además, ¿no? abriendo con esta eh, noción del, del snapshot, en, en términos, ¿no?, ya de esta semana de net que nos va a tener con esta propuesta. Bueno, ahí está, perfecto, muy bien. ¿Para qué? No, no, para. A ver qué pasa. No pongo mi genio, todo amarillo. No, todo amarillo lo otro. Vamos a ir por acá. A ver. Ah, yo te diría que, ¿y si le, si le pones transmisión en vivo ahora o, o no hace falta? Sí, amigo. sí vamos a ahora. Hay que lo... Eh, ching, ching, ching. Eh, y podemos poner ahora, transmisión en vivo, súmense a nuestro canal de YouTube o no hace falta. Eso so siempre... Él siempre... Él siempre... No, está perfecto. Eh, para que Transforma todo en amarillo... Con Carlos tenemos esta dinámica, ¿no?, de trabajo, que es una dinámica que para nosotros está absolutamente dada ya en lo, en lo normalizado, ¿no? Hemos normalizado esta dinámica en la que vamos y venimos y en la que, bueno, fluimos creativamente también eh, de una manera colectiva, yo diría que de una manera muy simbiótica y que, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es como una especie de mente creativa que nosotros llamamos PAMCU, que es otro de los... Eh, otra de las áreas que ya estamos trabajando dentro de la fundación y que, bueno, está todavía incipiente, estamos ahí, ¿no? Está como arrancando esta área PAMCU, que, bueno, es un área específicamente para eh, ir dejando registro de nuestro proceso creativo, ¿no? Esto de hoy sería una especie de Panku eh, Sí, sobre todo esto de ir dejando... Eh y ir dejando como documento todo el proceso de todo lo que se va creando, porque un poco nosotros creemos en este tipo de instituciones a partir de la obra de, una, de artistas. Entonces la idea es eh, que esto también sea parte de un proceso creativo y un registro eh, de una práctica artística en base a una institución, pero, pero en realidad viene con toda esta carga y esto está, está bueno, este... Eh, diseño y creación de, de ambientes y de maneras de entender el, el arte y, y bueno, y la vida también. Y la vida, sí. Así que para que... nosotros es un... un único, ¿no? Es un único y nosotros en eso también, entre los dos, somos un único, ¿no? Eso también es algo que... un día tendríamos que hacer un, un vivo, Fabio, contar un poco cómo, cómo fue nuestra historia para... Empecé a diseñar juntos y ah, todo así. lo que eso significó, ¿no? Sí, bueno, pero podemos contar ahora. Bueno, dale. Momento. Estoy mandando ahora la historia para poder. Okay. Copiar, el, eh, quiere, eh, ay, copiar el link y está. Hazlo, tranquila. Mira, ha quedado pero, perfecto. Bueno, otra cosa que les contamos es que dentro de nuestro. Eh, nuestro diseño general en Fundación La Bomba de Miel, siempre trabajamos con tres piezas, trabajamos con la línea de tres, ¿no?, que va armando el feed. Eh, bueno, aquí, bueno, acabamos de agregar una, ya seguramente vamos a agregar otras dos en relación a esto. Siempre estamos trabajando con esa línea y trabajamos con una línea de diseño que, eh, bueno, está basada, como les contaba Carlos, eh, y les contábamos de, de los colores, ¿no?, de los que significa... Eh, y también eh, en algunos casos ¿no? se van interfiriendo o se van ecualizando o interfiriendo y a partir de eso lo vamos ecualizando con eh, propuestas de nuestros otros nodos. no Tenemos varios otros nodos que son, eh, por ejemplo, el nodo de la biblioteca. Eh, que es otro Instagram que, bueno, refleja los materiales que tenemos en nuestra biblioteca y que vamos digitalizando Nuestra biblioteca es esa que se ve ahí atrás de Carlos Una biblioteca maravillosa, llena de libros preciosos, impresionantes eh, De arte en general, de filosofía, de poesía, literatura, historia, bueno, tanto más eh, luego también tenemos nuestro nodo que es eh, viajes, eh, donde vamos reflejando los viajes de estudio que vamos haciendo y que, bueno, el otro día contabilizamos y van 14, creo que dijimos, o 15, desde el año 2019. Así que tenemos, bueno, mucho material eh, que queremos ir compartiendo siempre con ustedes y que, bueno, también se va... Eh, registrando, relevando y va quedando en un Instagram específicamente, que es el de viajes, pero que, bueno, a veces desde ahí vamos publicando cosas en el Instagram de Fundación La Bomba de Miel para poder, bueno, ir eh, contándoles, ¿no?, invitándoles a, a visitar este nodo, ¿no?, que es este perfil de viajes. Eh, son muchos, ¿no?, hay muchos más, eh, trabajamos con esa noción, ¿no? También para ver eh, de una manera muy concreta la idea de diversificar. Así es que, bueno, estamos en ello. ¿Qué tal? ¿Ya está la historia? Está. Ay, Ahora lo quiero ver. Parado, lo... <risa> también contarles que, que bueno, ahí, ahí vuelvo, ahí vuelvo. Eh, bueno, si, si ven la, la pantalla, ahí van a poder ver con los colores un poco, también es un código, e ir pasando por todas las, Atmósfera. Entonces, los que quieran ir revisando lo, lo he hecho, bueno, pueden identificar fácilmente lo amarillo en torno a todos los meses de Dushan, toda esta parte magenta ha sido en torno a, eh, al viaje de la documenta 15, toda la cobertura, y después, bueno, ya no, yendo más abajo, empezamos a entrar en la atmósfera de Voice, también, que está todo el material y está todo en el canal de YouTube y está todo en, eh, en los links y, y en los links del Linktree, digamos, ahí pueden ir accediendo. Siempre nos es muy difícil eh, poder compartir todo, ¿no? Porque como se dan una idea, miren ahí empieza el, el, el color del mes Voice, que fue con lo que comenzamos. Eh, ahí están estos colores de interferencia, ¿no? Que son, por ejemplo, aquí ese que se ve es eh, le, eh, transartista, ¿no? De transobrar, de nuestro nodo de tran transobrar. Y ahí abajo donde se ve ese telefonito es nuestro nodo de pantalla fantasma. Un proyecto maravilloso que hemos estado desarrollando con Aníbal Buede. Bueno, hay distintas cosas, ¿no? Que están pasando, satélites. Sí. Bueno para que vean eh, así también tenemos bueno los nodos que eh, revisan viajes por ejemplo ahí que hay algunas imágenes del viaje a la, que hicimos el hostnet a la Bienal de Venecia viaje de estudio Bienal de Venecia 2022 y que bueno ya hay uno de los nodos miren ahí está el snapshot con todos nuestros nodos y que tenemos por ejemplo la revisión ¿no? de la Bienal de Venecia este es el nodo de viajes miren que que tenemos que terminar de actualizar estas, también son cosas que nos suceden. Bueno, vamos de poco porque son Ajá. muchas cosas, y aunque algunas personas a veces nos dicen, ¿no? Que se imaginan que ahí miren, está la, la revisión del nodo eh, en, en relación al nodo viajes, ¿no? La revisión al viaje de estudio que hicimos a la Bienal de Venecia. Este es un simposio que dirigieron y desarrollaron eh, Ana Grudine y Verónica Luznik que, bueno, lo hicieron eh, a pedido para la fundación y, bueno, generaron este material maravilloso que es, eh, de alguna manera, una forma, digamos, de contar ordenada todo lo que pasó en este viaje que hicimos de estudio a la Bienal de Venecia. Ahora ellas están trabajando, por ejemplo, con un, el mismo modo ¿no? de revisión, que en este caso es otro simposio, pero en relación a la documenta de Kassel, uh -huh. que ahí están en, en viajes, miren, ahí esos son los, las imágenes de nuestra visita, nuestro viaje de estudio junto con Patricia Pinto y con 20 residentes más, más Carlota Reina, más Cristian Román, eh, que estuvimos, bueno, en, en esta eh, exposición internacional, estudiando, haciendo un montón de cosas, ¿no? Maravillosas, proyectos, incluso proyectos de Patricia, eh, y que bueno, se relevó, ¿no? Se ha estado relevando en viajes y pronto tendremos ya la, el, el nodo específico, ¿no? Que va a ser seguramente que simposio de la documenta de casa. Ese es nuestro link LinkedIn, mira, a ver, me, me parece que está bueno mostrarlo, ¿no? Ahí está, ahí tenemos todo lo que más o menos, ¿no?, hacemos, uh, y bueno, es una manera ordenada a partir de Instagram de entrar a, nuestros, a nuestras actividades, a nuestros nodos y tanto más, ¿no?, que vamos haciendo. Luego en cada nodo, por ejemplo, ahorita alguno que después tengo otro link tree, Ah. Por ejemplo. <risa> por ejemplo. Vamos a HouseNet, por ejemplo, ¿no? Y aquí dentro de House.net, a su vez, tenemos otro Link Tree que eh, nos ordena el material, ¿no? Y nos muestra eh, las distintas residencias que hemos estado haciendo, ¿no? En este espacio de residencia virtual que es HouseNet. Aquí tenemos la de la, res la residencia de la documenta, eh, la documenta 15, que hicimos en agosto, luego tenemos la residencia nos en Venecia, ahora que veo. Sí, nos está faltando la de Venecia, mira. Uh -huh. Bueno, siempre también este, ordenando, completando y demás, ¿no? Estamos siempre con mucho trabajo en ese sentido y que algunas personas nos dicen o, o, o creen, ¿no? Que detrás de todo esto somos muchas personas trabajando, no somos nosotros dos, nosotros dos, así que, bueno, vamos haciendo como podemos. Y en la medida de lo posible. Pero eh, siempre intentando, ¿no? Bueno, ser más claros y más directos para que ustedes puedan eh, conseguir, encontrar y darse con todos los materiales. En esta en la Linktree de Hostnet, está bueno contarles también de que mientras va ocurriendo la residencia, acá se van linkeando todos los encuentros, los documentos, lo que se va estudiando para que quede acceso disponible a, a todo el mundo. Cuando los cerramos, hacemos estos pequeños links que, que básicamente es un blog, pero lo usamos, todo esto lo usamos como si fueran índices, ¿no? Donde contamos un poco de qué se trató, qué se trabajó, y dejamos disponibles todas las carpetas en Drive, en YouTube, bueno, en, foto, en Google Fotos sobre los viajes, lo que pues, se trabajó. Así que. Esto es la residencia completa en forma de link, digamos, y tienen todo el equipo que participó y, bueno, y lo que se estuvo trabajando. Por ejemplo, acá tienen para entrar al viaje a Filadelfia, donde entran a la carpeta el registro fotográfico. Bueno, todo el material crudo está disponible, digamos. Es muy importante esto porque para nosotros también es una manera de ir documentando y de también ir generando un archivo. Este blog, que bueno, en realidad es, es un sitio web, digamos, ¿no? Que en este momento está funcionando como blog específicamente. Eh, es el, bueno, el modo ¿no? que tenemos para justamente todo lo que vamos registrando poder ir transformándolo en documentos, ¿no? Ordenados con todo lo que tenemos para, eh, bueno, compartir con ustedes de una manera más directa y que, bueno, vayan pudiendo a partir de aquí eh, armarnos sus búsquedas, incluso... Eh, Tal vez organizar, ¿no? Eh, si necesitan hacer algún tipo de investigación o algún tipo de revisión específica. En este caso, por ejemplo, en torno a, a lo que fue la documenta de Casa, la documenta 15, que fue un trabajo enorme y que tiene muchísimo material, bueno, aquí a partir de esta eh, página en el blog, eh, se puede acceder muy fácilmente, están todos los datos y se puede ir de a poco, ¿no?, entrando en un volumen de material que es realmente inmenso. Eh, los viajes de estudio aparte no solamente generan eh, información, digamos, específica en el trabajo que vamos haciendo, por ejemplo, con las residencias virtuales, sino que también genera una inmensa cantidad de material en bruto, ¿no? Genera fotografías, videos, eh, conversaciones, eh, bueno, qué sé yo, de todo, ¿no? Hay, hay un montón de cosas que se van generando y que van quedando... Eh, en nuestro Drive, que es un espacio de trabajo que tenemos interno, donde vamos guardando todo esto, y de ahí vamos eh, seleccionando algunas cosas, ¿no?, para poder ir compartiendo de los viajes también, en torno a lo que vamos, eh, bueno, pudiendo, eh, de, en las mínimas revisiones que vamos haciendo, ¿no?, ya ir transformando de registro a documento. Acá, por ejemplo, eh, las los desayunos que hacíamos con Patricia Pinto, con quien compartimos eh, la visita a la Documenta 15 en Alemania, en Kassel. Eh, esto ya en el, eh, en el YouTube. Esto también está en nuestro canal de, de Instagram, pero mucho más claro aquí. Bueno, algunos ya tienen otros títulos porque les estamos cambiando, perdón, les estamos cambiando los títulos y etiquetando, bueno, reorganizando este material también. Este es nuestro, nuestro YouTube canal que, bueno, vamos armando, ¿no? También de a poco y que es para nosotros también un, un ámbito de circulación, de información y de dar a conocer muy importante. Gracias. Y bueno, y acá quería mostrarles el host de NET, eh, el Instagram, que bueno, este Instagram cada tanto, en cada residencia virtual se habita con nosotros artistas que participan, y bueno, y ahí pueden ver también todos sus pensamientos y producciones a partir de lo que se va trabajando en cada encuentro, y bueno, y en la residencia en sí. Ahí tenemos con Uruguay, y bueno, esto fue lo que fue la documenta 15, eh, que bueno, todo esto fue dialogando con eh, la documenta mientras Fabio viajaba fue una acción muy linda que hizo Fabio allá. En agradecimiento a todos los que participaron. Sí, fue una muy linda experiencia y son estas experiencias de HostNet las que, bueno, nos tienen eh, muy concentrados desde hace unos meses, ¿no? Es el, también la puerta eh, y la, la puerta de salida y de ingreso, ¿no? De cruce entre nosotros y ustedes, y también un ámbito transversal para constituir y seguir percibiendo a la bomba de miel de una manera colectiva eh, que vaya hacia lo diverso, ¿no? Nuestra intención con todo esto es que, bueno, vayamos generando esta eh, fundación y también nuestra escuela, ¿no? La escuela tenemos como idea que se pondrá a andar a partir del año que viene, que lo vayamos eh, creando, ¿no?, entre todos eh, y que, bueno, también a partir de ello, ¿no?, eh, nos es importante ir generando los espacios de cruce para que eso vaya sucediendo. José Net es uno de esos espacios y es nuestro espacio en este momento donde eh, mayor cruce estamos teniendo, ¿no?, es donde mejor... Eh, está sucediendo. Por allí aparece alguien atrás, aprovechamos de saludarle, aunque ya se fue. Lo esquiva siempre, el tesorero. nuestro tesorero que amamos, Guillermo Robertson, que lo queremos, y, lo, y nada, lo, lo quisiéramos tener en un vivo, pero no va a querer, pero este ya en algún momento lo vamos a convencer, o lo vamos a tener que engañar. Total no diferencia si es vivo o no. Bueno, este, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo vamos en el YouTube? Bueno, mientras tanto yo voy a ir comiendo unas frutas, porque quería de, de decirlo, porque no empiezo a comer como que, de, qué le pasó a este, pero estoy desayunando. Este, que, te estaba por decir, eh, si quieres que empecemos a contar un poco de qué se trata la residencia virtual y que es un poco snapshot. Sí. Así, así yo, pero voy antes, voy a mandar el este link de la emisión en directo a las... ...a los artistas que se inscribieron... Bien, perfecto... ...en el modalidad SIP sí, para que ellos puedan ir viendo... ...bueno, a ver si se pueden conectar y pueden ir escuchando... contando y voy a... Mandar? Enviemos, enviemos primero así por las dudas si se conectan... ...que no se pierdan de nada... Y ahí creo, no, me no, a no, ...porque me parece que ha sido mira ...le, le estoy, estoy mirando la hora... ...creo que han sido más o menos unos 20 minutos... Y son unos interesantes 20 minutos en los que hemos contado un poco todo lo que venimos haciendo y está haciendo la fundación, ¿no? Sin querer queriendo, creo que hicimos un lindo videíto institucional, ¿no? De 20 minutitos. Aprovecho para contar que Fabio me tenía de lo más dormida. Yo, Fabio, no sabes, estoy muy dormida, no conecto ni una neurona. Directo al vivo, así, así. Sí. <risa> Porque no habíamos pensado hoy al vivo, habíamos pensado como venimos haciendo, eh, arrancarnos el día conversando y bueno, y organizándonos y aparte nuestras conversaciones son de tirar muchas ideas, de, de seguir puliendo cosas que venimos trabajando, ideas que venimos teniendo y que venimos pensando y tanto más momentos muy productivos y de muchísima intensidad. Pero eh, bueno, también algunas veces los hemos compartido con ustedes y hoy eh, digo, bueno, empecemos la semana. Compartiéndolo así en crudo, ¿no? nos mostremos en nuestro trabajo, que creo que no es eh, una cuestión específicamente eh, por fuera ¿no? del de hecho eh, muy concreto de querer compartir. ¿no? Nosotros estamos con esa intención, queremos compartir con ustedes lo que hacemos, cómo lo hacemos, y en ello, bueno, que también puedan participar si andan por ahí. no, Si andan por ahí, con todo gusto, que puedan participar. Eh, no sé cómo vamos con el con el YouTube. Me gustaría saber si estamos. A ver, espera. ¿Cómo hago para saber? Voy a ver. No, en el... Las chicas deben estar en el cuarto. No está. La cama. No está. Supongo. Carlos, ¿querés ir a ver? Anda, por favor. Yo... No, no, ya estoy, ya estoy. Sí. Estoy ya tratando estoy... de. Mandando por mensaje, lo ¿qué? ¿Cómo hago para ver en YouTube eh, qué está pasando? ¿Entro directamente? Eh, lo puedes ver, viste, en el Meet. Ah, tenés que emitiendo dos. Eh, sí, tenés que entrar al a YouTube. En vivo. Y okay. ahí podemos ir viendo los comentarios. Favor, no, no, ya ah. estoy, ya estoy. Sí, ¿Sí está todo? estoy tratando. Eh, ahí, ahí saco el. Ahí está. ¿Vos ahora me estás escuchando o sigo yo en el sí, no? Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí estoy viendo, perfecto. Muy bien. Ahí, a ver... Tenemos tres personas mirando, dice... Muy bien, buen día a todos. Si están por ahí, dennos alguna señal que nos encantaría saber quiénes son y qué, qué opinan, ¿no? Si tienen ganas de participar tienen el chat ahí habilitado ya, eh, y bueno, vamos a estar mirando, vamos a ir mirando desde ahí a ver qué va pasando. Um, tiene una, una pequeña, un pequeño delay, ¿no? Qué, qué interesante. Sí. Son unos minutos que siempre sucede digamos, pero... Eso también para que lo tengan en cuenta, por si nos hacen una pregunta o algo, vamos a tardar seguramente un poquito más en responder, porque hasta que lo leemos, eh, por el delay, no va pasar unos minutitos. Bueno, este, ¿qué, ¿qué decías de que comentemos? Yo decía que expliquemos un poco de qué se trata en las residencias virtuales, qué es lo que más nos, me han preguntado por lo general. Y, y bueno, y después que esto de snapshot y cómo son las modalidades, lo que más preocupa es justamente esto, que muchos nos comenten de que no saben si van a tener el tiempo disponible para trabajar. Y bueno, un poco esta residencia eh, viene a trabajar esa problemática. Eh, los artistas cuando que, no tenemos, que estamos trabajando en otras cosas, o ya sea en el arte o en otros ámbitos y que queremos producir, pero no encontramos el tiempo disponible, eh, o para participar de estos espacios, que por lo general las residencias implican mucho, mucho tiempo, ¿no? Porque es irse a un lugar, a, a habitar, y, a, y, a, bueno, y a, a, a intercambiar con otros artistas eh, sus producciones. Bueno, esta propuesta de la residencia virtual, eh, un poco lo que, que buscamos es hospedar en un nodo en Instagram, esa es nuestro nuestra casa, siempre le decimos, donde recibimos a todos y desde donde, bueno, empezamos a compartir y a, y, a, y a charlar y a problematizar a empañados en alguna atmósfera. Y que es, el... es, es la casa donde se da la residencia, donde residimos, ¿no? Ese es el espacio, nuestra casa, host en, en Instagram donde residimos. Sí. Y bueno, y, y un poco la, la, la noción de residencia virtual la estuvimos eh, ensayando, practicando eh, basta, ya bastantes veces, en distintas instancias, tanto de viaje, eh, bueno, a través de la obra de una, de una artista, en este caso fue Duchamp. Que, que bueno cómo atravesar a un artista y hacerlo parte de, de nuestras prácticas y qué herramientas obtenemos a partir de ello para el arte actual chao Billy y dice y bueno y ahora eh, ahora estamos trabajando a partir de una estamos en un nuevo laboratorio que es una residencia corta de siete días con la idea de atravesar esta gran pregunta es eh, cómo hacer arte en, en tiempos mínimos disponibles. ¿Querés contarles un poco? De sí. relación de fragmentos mínimos resueltos. Sí, ¿querés seguir vos? Me parece que está lindo cómo estás contando. Que ah, bueno. No, bueno, sigo, sigo, sigo. Bueno, la, bueno en estas residencias virtuales nos preguntan siempre sobre la modalidad. Eh, las modalidades, nosotros, bueno, todos hospedamos esta, este nodo y a partir de eso vamos eh, dialogando y ofreciendo distintos espacios y momentos que vamos eh, compartiendo y, y definiendo en torno a la, a la disponibilidad de todos, eh, qué días podemos juntarnos, se si lo hacemos a través de un vivo en Instagram, si lo hacemos a través de un Meet, y todas estas cuestiones quedan grabadas para que los que, están, los que no puedan participar después se pueden poner al día. No suele pasar que nos dicen que la residencia continúa como 15 días más porque siguen leyendo todo después. Sí. Eh, y se va como, es interesante porque se nos va generando ahora toda una, una mezcla de residencias. Tenemos gente todavía estudiando Castle, otros con la documenta 15. Y bueno, y ahora esta propuesta concreta que, que bueno, un poco surgió de este desafío que son estas residencias de compartir y dialogar en tiempos muy cortos y en modalidad Instagram, ¿no? Que, que un poco nosotros le decimos, lo, hacemos esta modalidad y tratamos de conversar todo en, en Instagram. Y siempre le decimos, todo es público. Porque, bueno, conversar en Instagram tiene estas cosas, ¿no? Te ven dos segundos. Lo que produjiste en un día desaparece, no sé si a la hora, pero ya casi que no, no existe o se pierde en el feed. Y, y bueno, eso lleva a te, a una noción de la práctica muy concreta, que en, para nuestra forma de empezar a estudiar y ver cómo eran las dinámicas, lo denominamos fragmentos mínimos resueltos. ¿Qué significa eso? Que para nosotros eh, muchas veces decimos, bueno, me encantaría hacer esto, estoy, estoy pensando en esto, por ejemplo, en Duchamp. Muchas veces dicen, bueno, estoy pensando en eh, atra atravesar a Duchamp en toda su práctica de ajedrez, en una obra concreta que estoy haciendo. Bueno, pero entre en el mientras tanto, mientras estábamos leyendo y compartiendo, no llegaban a, les decían que no llegaban a producir nada, y un poco el desafío era decir, bueno, pero eso ya es una obra, ya es una noción, ya es una idea, que un poco hay que materializarla y convertirla en estos fragmentos mínimos resueltos. Y no, me encantaba esta palabra resuelto, que... La pensamos varias veces, porque no sabemos si era disponible, eh, posible. Bueno, y terminamos confirmándolo como resuelto, porque un poco jugando con esta noción de que está re y suelto, liberado, ¿no? Y que estos, estos fragmentos mínimos resueltos tienen la totalidad del pensamiento del, del artista, pero a la vez permiten que otros artistas se, lo puedan eh, apropiarse y transformarlo también. Entonces, es como una base que nos permite también pensar en una dimensión colectiva y diversa de las producciones artísticas, y sobre todo en una residencia, porque por lo general cuando la obra está completa, es muy poco el espacio o los lugares donde uno puede eh, también involucrarse, en cambio estas, estos fragmentos permiten también pensar en una obra, no le decimos colectiva, pero no sería colectiva, porque no es que hay un pro, no es que se, nos juntamos en la residencia y decimos estamos pensando esto, vamos a diseñar esto y no hay ni un plan, ¿no? Sino que es una suma de individualidades eh, pero que van transformándose a partir de una atmósfera colectiva y de un diálogo, ¿no? Que es y el vínculo que se va generando entre las artistas que la verdad que es muy interesante y y sin querer queriendo van apareciendo conceptos problemáticas o concepciones desde donde lo van, trabajando. Entonces, por ejemplo, en la residencia de Kassel, el concepto que se apropiaron los artistas fue Lumbung, eh, que, bueno, era la propuesta curatorial de la documenta, pero que la transformaron en un Lumbung net, que le llamaban, y que fue muy interesante todo lo que se produjo a partir de este hilo que iba atravesando estos fragmentos mínimos. Y, bueno, y el de Duchamp. Eh, el tema que va a aparecer esto, el poco tiempo y la cotidianeidad arrasando la vida, ¿no? El, y también las producciones. Entonces, bueno, aparte, aparte, eh, cor, dijimos, bueno, Duchamp lo dejamos en pausa y vamos a terminar con, eh, dujamp, con la atmósfera de a partir de esta propuesta Snapshot hicimos una invitación abierta para que se sumen más artistas y poder terminar con este, esta semana que es una propuesta que es, en términos de esto, del fragmento mínimo resuelto, también algo que, eh, bueno, encontramos en Duchamp en su productividad, ¿no? En su producción y productividad, en sus ideas y cómo las llevaba a cabo, cómo las implementaba y, de muchas maneras, también cómo las hacía funcionar en torno al arte, ¿no? Eh, de cada uno de los... Eh, de las experiencias que vamos haciendo, no desde eh, los primeros seminarios que hicimos, eh, luego eh, los viajes de estudio, los hosts de NET, eh, y ahora todos estos cruces ¿no? nuevos, eh, lo que vamos sacando y lo que nos encanta pensar son herramientas que nos vayan quedando no de todo esto que vamos eh, aprendiendo, entendiendo, y, bueno, de muchas maneras descubriendo entre todos ¿no? Eh, de Duchamp nos ha ido quedando esto y ha salido esto, ¿no? Apareció esto, esta noción de que también Duchamp trabajaba un poco de ese modo, ¿no? Y que eh, en otra época, con otro concepto de vida, con otra forma, ¿no? Cultural de su tiempo, ¿no? De las distintas etapas de su de su producción, de su hacer, de su obrar, de sus operatorias, formulaciones y tanto más, eh, pero que nos sirve, ¿no? Desde ahí para pensar este tiempo en el que estamos viviendo donde, bueno, bajo todo este... Enorme volumen de cosas que tenemos para hacer y que nunca nos dejan tiempo para nada eh, Porque el tiempo además se nos vuela, ¿no? Como siempre decimos Esto de fragmento mínimo resuelto nos viene a traer también una transversalidad no posible Que es la de crear a partir de unos eh, gestos Que eh, en sumatoria de gestos van haciendo no lo que el arte hoy está proponiéndonos en este tiempo post -contemporáneo, ¿no? Es eh, comprender también aquella noción que hemos trabajado en este net du Duchampiano, ¿no? en esta atmósfera duchampiana, que es la de prosumisión, es también comprender que este tiempo en las redes, en internet, y en nuestros cruces ¿no? de perfiles, que son ni más ni menos que identidades nuestras virtuales, en este cruce de nuestra, entre nuestras identidades virtuales, la prosumisión es la manera, es la moneda de cambio, digamos, ¿no? es la manera que tenemos de generar eh, sociedad virtual. Y, eh, bueno, en esa prosumisión, lo primero que nos queda claro también es que todo se... Eh, se resuelve, ¿no?, como un fragmento mínimo resuelto, ¿no?, eh, porque estos fragmentos mínimos resueltos de prosumisión dentro de las redes sociales son los que generan eh, los movimientos algorítmicos, son los que generan los cruces, son los que generan el azar, ¿no?, que es algo que también descubrimos en Duchamp, un azar que está absolutamente controlado, eh, bajo programación de máquinas, de sistemas y tal Pero que sigue siendo azar. ¿no? Entonces, de alguna manera En esas combinatorias eh, infinitas ¿no? Que son las que, bueno, se manejan para los algoritmos Y para tantísimas cosas que nos pasan En nuestro cruce constante eh, Siendo estas identidades virtuales dentro de las pantallas Está, eh, bueno de muchas maneras, ¿no? Todo esto a nuestra mano para poder utilizarlo. Y es en eso en lo que basamos esta idea de eh, hacer este, este Hostnet snapshot, ¿no? Eh, que, por supuesto, no tiene esta formalidad de la que les estamos contando, porque es mucho más simple, es mucho más sencillo, no es tan teórico. Vamos a ir directo a las cosas más concretas, ¿no? y justamente eh, de a poquito ir, eh, en los tiempos mínimos posibles que tenemos, ¿no? eh, entrando sobre estas problemáticas, porque también lo que nos fuimos dando cuenta con Duchamp es que eh, ciertos tipos de asuntos en el arte, ¿no? que podemos denominarlos problemáticas, eh, se van sistematizando de distintas formas a lo largo de la historia del arte, pero que eh, de alguna manera también siempre son más o menos las mismas problemáticas, ¿no? Por lo menos desde el arte moderno hasta ahora, que es lo que hemos estado estudiando, es lo que hemos estado revisando, es lo que hemos estado viendo aquí en, en estos eh, en hostenes. Eh, entonces, bueno, vamos a ir haciéndolo de a poquito, porque, bueno, tenemos que eh, reformular cosas, tenemos que, eh, cosas ¿no? tenemos que Volver a percibir cosas Tenemos que volver a percibir De qué se trata el azar hoy ¿no? De qué se trata el azar Cuando hablamos de trabajo Dentro de la web De qué se trata esto de hacer eh, Solo con el pensamiento ¿no? De qué se trata De que cada idea Ya es arte Aunque no necesariamente sea obra eh, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas que atraviesan desde Duchamp hasta hoy, muchísimos de los movimientos en arte que hemos conocido y que hoy siguen siendo muy buenas herramientas eh, y muchas veces, ¿no? Eh, herramientas fundamentales, herramientas indispensables para poder llevar adelante eh, con, en nuestra realidad lo que el arte es. Sí, sobre todo, Fabio, que esto de también compartir, que para nosotros los hosts y esto de residir, es porque nosotros también estamos residiendo, ¿no? Y para nosotros atravesar esta problemática conjunto a artistas nos permite pensar y construir colectivamente la fundación, la bomba de miel, la escuela, digamos. Y una de las cosas que hemos, hemos ido descubriendo es que, bueno, hoy aprendemos de forma muy distinta, eh, Necesitamos aprender de manera random, que le decimos? Eh, entonces, bueno, todas estas modalidades de, de estudio, estas modalidades de participación, las vamos aprendiendo junto a, junto a ustedes. Y en eso, por ejemplo, aparece este concepto de, bueno, cómo habitar los libros hoy en día, ¿no? Tenemos esta biblioteca que, que está virtualizada, ¿cómo comparte una biblioteca virtualizada en estos tiempos? Y, y bueno, y cómo compartir lecturas, en ese sentido, mientras estudiamos, y cómo estudiamos entre todos, entonces bueno, aparece este concepto de lecturas random, que son lecturas azarosas, un poco entendiendo esta noción de que la palabra de los artistas siempre está viva, y que los libros siempre están vivos, no entonces que cuando uno abre a una página, algo de eso es para el día, no ilumina el día, le decimos, y bueno, acompaña un poco un pensamiento, y aparte de eso vamos estructurando eh, conocimiento. Después, eh, otra de las cuestiones que tiene la Fundación es, son sus viajes, que ayer, cuando era, no, el sábado contábamos cuántos viajes, Fabio, vamos más o menos 20 viajes, que imagínense la cantidad de información, así que todavía no los hemos atolondrado pero bueno, esos 20 <risa> viajes que queremos compartir. Y bueno, ¿cómo compartir viajes? Y ahí surge esta idea de decir, bueno, para nosotros compartir viajes tiene que ser una experiencia. Y, y cómo compartir un viaje virtual con las herramientas que tenemos nosotros que toa, todavía, Fabio, tenemos que decirlo, es bastante analógico. Nuestra, nuestra manera de entender la virtualidad. Porque, bueno, todavía no, hemos, no tenemos ni anteojos 3D. No, no hemos entrado todavía que amplía, en... El, que amplía la realidad. No hemos entrado en meta todavía señor Rey, no pero en esa forma nos preguntábamos bueno cómo viajar y surgió este concepto aparte de un encuentro también así de cómo generar inmersión eh, cómo hacían los artistas para viajar cómo hace la gente para viajar virtualmente y bueno surge esta noción de, la, de las fiestas rave y cómo en, en estas fiestas uno participa de una dimensión espiritual y bueno hace un viaje entre todas esas cuestiones y, y bueno un poco tomando todas estas referencias para entender cómo es eh, transitar una escuela hoy y una escuela en arte y también siempre nos preguntamos por qué eh, y hacer este desafío enorme fabio no de, de pensar una escuela en artes eh, habiendo tantas no y porque una escuela virtual bueno, pensábamos que, que los artistas que nos interesan eh, compartir y dialogar son aquellos artistas que están fuera del sistema, que hoy, eh, que hoy no están siendo parte ni de una escuela, ni de una universidad, ni de, ningún, ni de una galería o algún sistema. Algunos estarán, ¿no? Pero que de alguna manera están en alguna situación que se perciben artistas, pero bueno, están siendo, no sé, empresarios, docentes eh, que mamás mamás y tantas otras cosas que, que bueno que, que sienten que no son artistas en esos ámbitos entonces un poco nuestro desafío y escuela busca, busca eso que el arte pueda seguir existiendo en esos espacios también y ayer hablábamos el sábado creo que hablábamos y le decía fabio es, como fundación la verdad es que nos sostenemos nosotros dos con mucho esfuerzo y bueno estamos buscando la forma también de financiarnos y, y ver qué proyectos donde podemos participar para que nos acompañe toda esta situación y, y bueno la verdad es que hoy el mundo está hay mucho financiamiento en términos de, de lo ambiental digamos con toda esta emergencia eh, ambiental que está atravesando por ejemplo todos los objetivos de desarrollo sostenible todos los objetivos a nivel mundial están puestos en estos 17 pilares, y nos sorprendimos que el arte no aparece, ¿no? La cultura no aparece. Y bueno, ahí hay todo un planteo que creo que también nos debemos los artistas de, de cómo el arte también participa de un montón de formas de pensamiento para poder vivir, por ejemplo, de una manera mucho más armónica con la naturaleza. Y tantos artistas que lo han hecho, ¿no? Y que desde hace siglos que se han observado de manera muy sensorial y se han comunicado con la naturaleza de manera mucho más eh, energética y he encontrado otros lenguajes, ¿no? Con animales, con las plantas, con tantas cosas, con el aire, con eh, un montón de cuestiones, sin necesidad de atravesarlo a través de la ciencia, ¿no? A pesar de que hoy la ciencia nos diga que estamos en una emergencia climática, no solamente la ciencia, ya todos lo percibimos, ¿no? Ya está, ya nos atravesamos a todos. Pero bueno, en esa dimensión también nos cuestionábamos y pensábamos cómo también ha tomado otro lugar la cultural, que en otras épocas no era así, ¿no? Y bueno, el desafío que nos toca también encontrar esa, esa función social que un poco la, la veníamos trabajando a través de Voice eh, y, y toda la, la, bueno ese entendimiento, y bueno, que a partir de, de Duchamp empezamos a entender un poco más las, las dinámicas de de aprendizaje sería, y de creación. Y yo sí, me callo, pero si no sigo hablando infinitamente. Me encanta, me encanta, me encanta escucharte, como siempre, y me encanta que te escuche la gente, eh, nuestras amigues, nuestra comunidad, porque siempre también estas conversaciones nuestras, ¿no?, son... En primer lugar, fruto de revisión, ¿no? Siempre estamos revisando porque sé es muy complejo. Todo esto para nosotros no deja de ser también muy complejo constantemente y tenemos que estar revisándolo para estar recordándolo, para estar este, reactivándolo, para que no se nos pierda en el camino, para que no se nos confunda y sobre todo porque, bueno, también van apareciendo crisis, van apareciendo temores, van apareciendo ansiedades y muchas cosas que nos atraviesan, ¿no? Que, eh, bueno, si no lo vamos recordando, ¿no? A esto todo el tiempo como un credo, si se quiere, ¿no? Lo vamos repitiendo todo el tiempo como esa base, ¿no? Fundante y desde donde estamos y seguimos y ahí vamos, eh, pues que a veces se nos quiebra, ¿no? Se ¿no? También nos quebramos, ¿no? También eso viene bien decirlo porque... Eh, no es simple eh, mantenernos en pie en, ante tanto que se nos está presentando. En esto lo que se nos presenta, por ejemplo, ¿no? concretamente en torno a lo que decís, Carlos, a lo que tú dices es esta cuestión ¿no? de que está esta idea también que atraviesa de alguna manera lo post humano y que tiene que ver con con la triple acción, ¿no? Algo que, bueno, ha quedado tal vez un poco ya atrás, porque sobre eso se ha evolucionado mucho, ¿no? Pero eh, que de una manera base está bueno comprenderlo y que es algo que también nos moviliza, ¿no? Que es, bueno, poder ayudarnos individualmente a, a través de la fundación, eh, en primer lugar, a nosotros dos, luego ayudar individualmente a todas las personas que están dentro de nuestra comunidad, aportar ¿no? lo que podamos para que sus vidas sean mejores y eh, a su vez ¿no? eh, ayudar y aportar para que lo colectivo sea mejor, ¿no? para que no solamente de eh, aportar a lo individual, que es muy importante y estamos... Eh, eh, con absoluta claridad, enfocados a aportar en el bienestar individual, pero también enfocados a aportar en el bienestar colectivo, y en ese enfoque, ¿no?, bueno, eh, poder eh, acompañarnos entre todos eh, en lo que, bueno, en este momento está haciendo la comunidad de Fundación La Bomba de Miel, y que vayamos pudiendo, ¿no?, a partir de allí, Entablar distintos tipos de acciones que eh, nos vayan acompañando, nos vayan de muchas maneras generando herramientas, como decimos, ¿no? Y tanto más para poder llegar a lograr mayor bienestar, ¿no? Entre todos. Para ello, bueno, estamos trabajando ya con otras personas que son parte ya de nuestro equipo de trabajo, ¿no? Ana Grudine, Verónica Losnik, Patricia Pinto, Cristian Román, Aníbal Buede. Um, bueno, eh, que ahora no sé si me estoy olvidando a alguien más, pero. Bueno, y todos los artistas que han participado, porque. Sí, exactamente. Ahora que estamos con la residencia, eh, hay una residencia que está continuada, que es la de Duchamp, y, la, y ahora la, de la propuesta es la de Snapshot. Las chicas, por ejemplo, Patricia Canero, Carmen Cachín y Elena Fajovich Sí. Eh, la verdad que, que nos han dado todo este, este pensamiento, ¿no? Entonces, que, que un poco la vamos alumbrando y esto de reafirmándolo, trabajándolo conceptualmente para, para entenderlo y sobre todo hacerlo práctica, ¿no? Porque podemos, podemos pensarlo como una teoría muy interesante a estas metodologías, por ejemplo, de estudio random, rave, remix, pero hay que llevarlo a una práctica. Y, bueno, y llevarlo a una práctica implica, por ejemplo, en esta residencia, que para mí va a ser el desafío más grande, Fabio, que vamos a tener, es realmente generar una residencia que sea un fragmento mínimo resuelto y que, al mismo tiempo, eh, la gente siente que puede estar participando mientras, mientras la vida. Entonces, para mí ese va a ser nuestro, nuestro mayor desafío, porque nosotros somos largueros a todo esto. Creo que, creo que el gran tema, no, también ahí es el tercer eje de esto, de, de esta manera, no, muy base, eh, insisto en eso, porque se ha avanzado mucho, insisto también en eso, insistimos en eso, no. lo conocemos, conocemos muy bien del tema, pero estamos tomándonos no, de esa base para poder arrancar en torno a esta acción, ¿no?, eh, de tríada, ¿no?, entre eh, aportar al crecimiento individual, aportar al crecimiento colectivo y también aportar a la sustentabilidad, ¿no?, a, a lo sustentable de los proyectos, a lo sustentable de nuestras vidas, a lo sustentable en torno al medio ambiente que componemos junto con las otras especies, los otros seres, las otras energías y tantísimo más que componen todo esto que entendemos, ¿no? Como ámbitos, llamémosle mundo, atmósfera, universo, multiverso, tantísimo más donde estamos, donde habitamos, ¿no? Eh, vivos y luego, ¿no? Entonces eh, de muchas maneras eh, este snapshot también creo que viene a, a, a abrirnos, ¿no?, a un trabajo concreto sobre eso, porque hay un, un desafío de sustentabilidad en torno también al arte, ¿no?, porque el arte, como bien decías vos, Carlos, dentro de ciertos parámetros, ¿no?, de emergencia que el mundo está eh, teniendo en cuenta y le está prestando atención, ¿no?, eh, no está apareciendo, ¿no? Pero el arte está en, en muchos riesgos y peligros, ¿no? Eh, no solamente en torno a la producción de obra, que en todo caso creo que es lo que menos riesgo y peligro tiene, ¿no? Pero sí en torno a algún tipo de ideas y algún tipo de prácticas que eh, expanden, ¿no? la posibilidad del artista y eh, en esas posibilidades, ¿no?, que, se, que aparecen en esa expansión, lo que aparece justamente es un actor social protagonista, ¿no?, de distintos tipos de sustentabilidades y de proyectos, ¿no?, que hacen no solamente la sustentabilidad del medio ambiente en general, entendido como naturaleza, como, eh, bueno, todo tipo, ¿no?, de eh, cuestiones eh, relativas, por ejemplo, a los reciclajes y tanto más, sino también a la existencia del ser humano sobre la Tierra en épocas posthumanas yéndonos muy rápidamente hacia lo transhumano, ¿no? Entonces eh, estamos moviendo al ser humano del centro en el que estaba y en eso hay un riesgo ¿no? que estamos corriendo que es muy grande, también es muy alentador, pero eh, el arte tiene esa función, ¿no? De estar mirando eso, de estar hablando de eso, de estar... Eh, haciéndose cargo en muchas eh, áreas, desde muchos lugares y de muchas maneras de eso. ¿no? Entonces, este, este aspecto ¿no? de pensar en nosotros mismos, a, ayudarnos individualmente, ¿no? A hacer eh, arte para poder individualmente estar mejor, hacer arte para poder colectivamente estar mejor y hacer arte para generar esta sustentabilidad, y ¿no? generar esto de una manera mejor. Eh, por supuesto no que eh, nuestras intenciones en ese sentido son eh, intenciones que van de a poco desarrollándose Este snapshot creo que viene por ese lado no, O sea, bueno, ¿se puede hacer arte en base a los eh, preconceptos, digamos, de producción que plantea el arte profesional hoy? Bueno, en la gran mayoría de los casos no porque son eh, eh, maneras, digamos, que en primer lugar nos implican muchísimo tiempo, nos implican una absoluta dedicación e implican una inversión de todo tipo de recursos que por lo general no disponemos. Entonces es eh, realmente muy difícil hacer arte hoy, en base a los modos ¿no? que lo profesional establecido nos están eh, proponiendo. ¿no? Entonces, en ese sentido hay un riesgo ¿no? también de sustentabilidad, si se quiere. Permítanlo decir así, ¿no? Permítanlo decir así. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo hacemos entonces arte con lo poco... ¿no? En términos de tiempo, por ejemplo, que tenemos ¿no? En los mínimos momentos de tiempo que tenemos Cómo hacemos artes con ideas En mínimos gestos que van más allá de los grandes proyectos Que van más allá de nuestras grandes posibilidades proyectuales ¿no? Que las tenemos porque somos capaces de hacer grandes proyectos Grandes obras, de proponer grandes no operatorias, formulaciones y demás, pero en lo general no podemos, ¿no? No, ¿no? no está dentro de nuestras capacidades reales en tiempo y forma. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no? Para hacerlo con lo que sí podemos y en los tiempos y forma que sí tenemos. Bueno, ahora que habló mucho, fui es que yo. No se preocupen, después remixamos. <risa> después remixamos. Esa es otra idea interesante, también la vamos a contar. Eh, sí, me quedé pensando, uh, tantas ideas que se me vienen, eh, que en, en, este, en esto de lo transhumano, eh, una de las cosas que, que siempre hablamos es que, bueno, esto de eh, ser perfiles virtuales, eh, uno por ahí lo ve como muy alejado de nosotros, como, como un juego, ¿no? Como la pantalla, como la pantalla todavía alejada de nosotros, que es un concepto que ya sabemos que que muy prontamente la pantalla va a estar adentro nuestro, ¿no? No va a haber más dispositivos. Y que vamos a estar compartiendo la, el internet y la virtualidad eh, orgán, orgánicamente, entre comillas. Eh, y bueno, y todo esto lleva... No orgánicamente a... transhumano, ¿no? Sí. ¿no? orgánicamente cyber. Y bueno, y todo esto nos lleva a pensar y, y realmente eh, hacer conciencia de esto. Entonces, ¿qué implica ser virtuales? Eh, y nosotros hablamos de que, bueno, para nosotros es respirar internet, ya no es oxígeno, y bueno, ¿qué implica respirar internet? ¿Qué implica vivir en un mundo donde lo, las conexiones o las comunidades se arman algorítmicamente y que sabemos que el algoritmo es una, es, tiene una base de mercado? Entonces, ¿cómo desafiar ese algoritmo? Que, bueno, a nosotros nos lleva a tantas discus discusiones y debates de de cómo llegar a los artistas de algo rítmicamente eh, bueno y un montón de otras cuestiones que venimos hablando que, que siempre decimos bueno eh, son las cosas que tenemos que tomar conciencia para poder compartirlas y desde ahí construir crear, creer y tantas cosas que necesitamos eh, bueno, transitar en este peregrinar que también nos hemos predispuesto, ¿no? Un poco hemos hecho todo, una, todo un ejercicio de, de, de desapego, de un montón de cosas y cuestiones que todavía aún nos cuestan, ¿no? Lo que es desapegarnos de la academia, desapegarnos de prejuicios, desapegarnos de la obra, desapegarnos de cuestiones materiales eh, y tantas otras cosas que para poder realmente eh, hospedar la virtualidad con todo lo que se implica. Sí, y que ahora en este House de Net, bueno, vamos a ver, a ver cómo lo vamos llevando, porque la idea es ahora puntualizar sobre estas cuestiones. ¿no? Puntualizar sobre estas cuestiones y también seguir expandiendo nuestros métodos de trabajo que venimos eh, desarrollando de distintas maneras por. Eh, distintas acciones, barras, reacciones, ¿no? Que se van generando a medida que van pasando los días dentro de... Eh, el compartir nuestras propuestas, ¿no? El compartir de nuestras propuestas. Sí. Eh, en este último host de NET eh, que estuvimos haciendo, ¿no? Antes ya de empezar con este snapshot que ha sido el host de NET Atmosfera Duchampiana, han aparecido varias cosas, como por ejemplo... El término Remix, el término Random, el término rape, eh, eh, algo más que me lo estoy dejando afuera. Y oh, hay unos más, pero vas a confundir. <ríe> Mejor no los digo. Bueno, porque ahí este Elena nos estaba preguntando, no que si bien ya lo has estado diciendo, lo vuelvo a traer, porque Elena nos estaba, Elena Faibovich eh, quien está dentro de esta propuesta Hostnet, que empezó con la atmósfera de Usampiana, nos estaba eh, diciendo no aquí en el chat si vamos a contar qué es el random, ¿no? Eh, ¿Te parece? ¿Tenés ganas de contar un poquito más? Dale. Eh, bueno, random lo, lo hemos... Eh, vamos a hablar una cosa. Nosotros los conceptos etimológicamente volvemos al día cero ¿sí? <risa> y desde ahí los vamos apropiando para la noción virtual, ¿no? Eh, que eso hay que tomarlo, porque todo esto está bajo la dimensión virtual. Random en la vida cotidiana, no sé qué serán, baz, baz, baz, varias otras cosas que no tienen que ver con el host. Pero bueno, Random para nosotros es una metodología de lectura y de navegación, en realidad. Nosotros ya decimos que ya no leemos, sino que navegamos y un poco es cómo habitamos los libros hoy, cómo los libros se han deconstruido tantísimo, la lectura como acto social se ha deconstruido muchísimo. Eh, sin habiendo grupos de lectura, sin habiendo un montón de espacios, pero que nosotros entendemos que nuestra problemática es cómo hacemos para leer mil libros que tiene la biblioteca. Y, y los libros están disponibles de manera pública, gratuita y accesible a, a todos aquellos que quisieran desde la parte de la comunidad de la bomba de miel. Pero bueno, sabemos que aunque estén los libros, nunca hay tiempo para leerlos. Entonces, un poco desde la Fundación de lo que venimos trabajando esta noción random, que qué significa es hospedar los libros, leerlos, pero de manera aleatoria, navegar por los libros de acuerdo a algunas nociones. Entonces, por ejemplo, el primer día de la residencia en la atmósfera de Ullampiana, bueno, tomamos los títulos. Los libros les habían llegado a todos y a partir de los títulos, bueno, qué es lo que surge de ahí como aprendizaje, como herramientas para la vida cotidiana hoy. Eso fue como el primer ejercicio, random que hicimos. Y después nos fuimos sumergiendo muy de a poco en cada libro, y creo que hemos pasado por los 13 libros en esos 15 días, mientras iban surgiendo las problemáticas, bueno, cada una lo que iba leyendo de a poquitito, como lectura comunitaria, lo que fue surgiendo y lo que cada uno iba aportando, de acuerdo a la motivación y de acuerdo a la necesidad concreta, real, práctica que estaba viviendo cada, cada residente. Eso para nosotros es nuestra dimensión random. En cuanto a nuestra dimensión remix, eh, nosotros entendemos que para ampliar la noción de lenguaje y poder generar lenguaje diverso, tenemos con Fabio que aprender varias cosas. Por un lado, hablar diversamente, que nos cuesta un montón, somos argentinos, los argentinos tenemos un montón de, de expresiones caprichosas, <ríe> o no caprichosas, pero expresiones que, que no se entienden en el, en el lenguaje castellano, digamos, en, otros, en otras regiones. Entonces, bueno, tenemos un desafío de ver cómo, cómo se habla en Colombia, cómo se habla en México, cómo se habla en España, cómo se habla en Uruguay, para que todos entendamos que es una residencia virtual, por ejemplo. Eso ya nos lleva a un montón de, de problemáticas y desafíos. Y por el otro lado, en esto de ampliar el lenguaje, bueno, también ampliar... Eh, el contexto de donde se produce un lenguaje entonces tenemos estas dimensiones largas estos espacios de, de, que para nosotros son de una hora dos horas que donde estamos charlando y que no todo el mundo los puede habitar o habitan por partes entonces siempre con fabio hacemos este ejercicio de remixarnos a nosotros mismos ¿no? y cómo lo hacemos porque la verdad es que no hay tiempo para volver a ver tres horas de nosotros mismos, o sea, ya no sobresaturaríamos y Fabio te diría chao, <risas> hasta la próxima. Hasta. Sino que a partir de lo que recordamos, más o menos ocurría en tal momento, en tal momento, en tal momento, lo repasamos, tomamos, y por eso también esta cuestión del snapshot, ¿no? Tomamos un shot de un momento, un fragmento y lo compartimos. Quizás no es el mejor momento, quizás no es la síntesis, quizás no tiene un montón de otras cosas, pero que sabemos que perceptualmente fueron parte de lo que, por lo menos a nosotros nos quedó, como lo que perceptualmente entendimos como, como importante y compartir. Que, que eso es lo que estamos buscando. Porque no buscamos la síntesis ni buscamos el mejor momento y tampoco estamos buscando el resumen. Eh, fragmento académico correcto, estamos buscando una percepción, ¿no?, que es volumétrica, trabajamos con una idea que es la de un conocimiento que es volumétrico, ¿no?, conocimiento que es volumétrico, revisado y actualizado, deconstruido, ¿no?, y percibido en este 2022, ¿no?, porque acerca del conocimiento volumétrico, bueno, hay muchísimas teorías de principio de siglo, ¿no?, nosotros lo que decimos es que eh, para poder comprender ¿no? eh, una enorme cantidad de materiales, una enorme cantidad de referencias, de textos, de no sé, películas, videos, documentales y tantísimo, tantísimo que hay en el arte ¿no? acerca de cualquier tema que se les pueda ocurrir, eh, no nos alcanzan ni 5, ni 10, ni 30, ni 50 vidas ya, ¿no? Es imposible. Entonces, esa linealidad que estaba planteada, ¿no? Sobre los modos de conocer los materiales, las herramientas, de generarnos, ¿no?, en ese sentido posibilidades desde la historia del arte, desde los libros, desde los viajes, desde la visita a museos, desde el conocimiento de obras, desde el conocimiento de bienales, de documentas, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso tenemos que hacerlo de alguna manera, ¿no?, que eh, ya no sea esa linealidad de ese todo, ¿no? Y luego la síntesis y tantas otras cosas, ¿no? Que nos parece que están bien, pero que no nos sirven a nosotros en este momento, ¿no? Entonces, en ese ámbito, en, desde ese lugar, es que hablamos de lo volumétrico, ¿no? Lo volumétrico se constituye de percepciones, ¿no? De percepciones mínimas resueltas, ¿no? Y esas percepciones mínimas resueltas son las que de alguna manera ¿no? nos permiten ir generando el conocimiento, ¿no? Un conocimiento que es práctico, que es útil, que es el conocimiento que necesitamos para hacer ciertas cosas. No es el conocimiento que necesitamos para acumularlo por las dudas, digamos, ¿no? Acumulación por las dudas ya la tiene Google, ¿no? ya la tienen otros ámbitos, ¿no? La, la acumulación para luego encontrar cosas no hace falta que esté en nuestra memoria, ¿no? Hace falta que sí sepamos cómo encontrarla al momento de buscarla. Y eso es lo que genera también el... Este, eh, modo ¿no? de conocimiento volumétrico. Para el caso, por ejemplo, del host atmósfera de Net Atmosfera Duchampiana, esa fue nuestra principal misión, por ejemplo, a través de 15 libros y dos viajes que revisamos. ¿no? Dos viajes de estudio extensos y 15 libros eternos. Eh, todo absolutamente magnífico, alucinante, pero imposible, ¿no? De ver, de leer, de asimilar y tanto más, tal vez ni siquiera en un año, ¿no? En 15 días lo que hicimos fue, a través de estas metodologías, ¿no? De random, de rave, de remix, de la poslectura, de los post-viajes, bueno, tantos eh, modos, ¿no? Y metodologías que estamos eh, utilizando, ha sido, bueno, poder entrar en todo esto, de maneras perceptivas, de maneras diversas A cada uno le va quedando algo distinto, diferente Según lo que necesita Y sobre todo, lo que nos interesa Es que queden las herramientas claras Para volver a buscar cuando lo necesitemos Donde sabemos que las cosas están No hace falta que las tengamos ¿no? a todas en la mente Ni que las hayamos visto al 100% Saber que están ahí En todo caso, si lo necesitamos volveremos no es como ir sabiendo esos núcleos no lo que son estas eh, situaciones no que, que nos van dejando como índices no índices mentales en todo caso que tampoco serían tan índices no son más este situaciones sobre esto ¿no? porque también pensaba eh, que que estos remix que nosotros hacemos físicamente, o sea, virtualmente, también van quedando en nuestras mentes y que podremos hacer toda una biblioteca, ¿no? De remix, de todos los que estamos acá, eh, para, bueno, lo que va quedando como pensamiento colectivo para, para todos, ¿no? Eh, El remix es muy importante, ha sido uno de los grandes encuentros que hemos tenido en este último Hostnet, que si bien ya venía, ¿no?, eh, trabajándose, porque de muchas maneras se ha trabajado, por ejemplo, en la, en la um, cobertura que se hizo eh, durante el Host Net de la Documenta de Castle, de nuestro viaje de estudio y de nuestra eh, residencia virtual, ¿no? En torno a la, al viaje de la Documenta de Castle. Pero esta vez, en este HostNet Net, atmósfera de Ullampiana es donde más um, conciencia hemos tomado de la herramienta y también donde mejor estamos... Eh, logrando nuestros objetivos, ¿no? Que son estos que les estamos comentando, que nos dan pie ¿no? a generar otros nuevos objetivos que siguen ajustando el método, ¿no? Sobre todo que en Cáceres, el Remix, lo so seguimos entendiendo a a asociado a la verdad. Entonces, por ejemplo, eh, era muy difícil porque el viaje Fabio generaba en Pat Pato, no sé, dos horas. Dos horas por día, tres de información, y un día que no terminabas de entender toda la información o procesarla, era un día que se perdía y ya se generaba una cola. Y bueno, que ahí se ven en los, en los Instagram, ¿no? Queda como esa cosa que no pasó por, por miedo a, yo lo digo yo personalmente que me estaba a cargo, a equivocarme de día, a que no coincidiera con lo que se había dicho, o agarrar un fragmento que no era lo que Fabio y Patricia estaban tratando de construir. Y bueno. Después charlando, haciendo revisión con Fabio, la vuelta era, es que ya nos tenemos que alejar bastante de eso y, y nada, si eso no fue, no fue, pero también fue parte de lo que, por lo menos yo, entendí, la que remixaba, entendía. Que bueno, aparece también esta noción de los DJ, ¿o no, Fabio? Sí. Estamos como... De... Que fue muy buena y que es algo que también nos está acompañando eh, y de donde también nos han surgido otras cosas como la rave, ¿no? La noción de DJ en términos de eh, quien toma ¿no? un volumen de material Y luego, bueno, como es eh, en algún momento mínimamente el léxico, ¿no? Lo pincha, ¿no? Lo, lo, lo mezcla, lo, lo, en ese sentido de mezcla lo mixa, ¿no? Y lo remixa, ¿no? Lo mixa y lo vuelve a mixar y lo vuelve a mixar, y va generando de lo dado de lo que existe una nueva versión personal que busca ¿no? un discurso que es personal. ¿no? Nosotros no queremos generar un estudio sistemático, académico, histórico. Etcétera, por ejemplo, de Duchamp. ¿no? no es nuestra intención esa. Nuestra intención es revisar a Duchamp para desde nuestra percepción y en torno a nuestros objetivos, que no son históricos, o sea, o, o historicistas, digamos, permítanme esa palabra, eh, sino que son eh, unos objetivos ¿no?, de eh, arte postcontemporáneo, transhumanidad, o en este momento post-humanidad a transhumanidad, ¿no? Para eso estamos revisando Duchamp, para generarnos herramientas en torno a esta realidad que vivimos. Para ello, necesitamos a ese volumen de material que existe sobre Duchamp, llamémoslo en términos de hacer un parangón con la música, esa cantidad de discos acerca de Duchamp, que en este caso son videos, libros. Exposiciones, obras y tantísimo más A todo eso necesitamos revisarlo Hacerlo sonar en un, en un espacio de tiempo reducido Y en esa revisión Hacer un mix Que represente nuestra visión sobre eso Y que en ello además Para nosotros, en nuestro caso con la fundación Que nos ayude a llevar adelante una misión Que es esta, la de generar transarte y estar eh, colaborando, ayudando, conteniendo, siendo parte, generando comunidad de transartistas, ¿no? De artistas que hacen arte de una manera que no es simple de eh, mantener eh, constante dentro de los sistemas más exigentes profesionales del arte actual, pero que puede entrar y salir, ¿no? Que se puede estar haciendo por fuera para entrar y salir, para entrar y salir, ¿no? Esta idea, ¿no? Es la idea que nos rige para todos estos remixes, ¿no? O sea, es, bueno, a ver, vamos a, a revisar la Duchamp, a ver DJ, que en este caso la dice ya ha sido Carlos que vamos a tener DJ invitados también, ¿no? Invitades, estamos pensando en eso, ¿no? Me encantaría ver cómo, en base a todo esto, otros remixan, ¿no? Esto. Y en base a esta DJ, bueno, ver a ver cómo estamos bajando todo esto a una experiencia en comunidad de compartir y de, a partir de ahí, establecer, percibir, ¿no? conjuntamente, colectivamente, de manera además diversa, porque no estamos tratando de que todos tengamos el mismo viaje, ¿no? sino que todos tengamos nuestro viaje personal que nos haga eh, bien y nos sirva en torno a esto, a nosotros mismos, a la comunidad y a la sustentabilidad, ¿no? a ser sustentables como seres humanos en torno al todo. Eh, cric cric. No, la rave. Ah, ahí va. Rave. De ahí la rave, ¿no? De ahí la rave que empezamos a pensar y dijimos bueno, esta situación de DJ nos lleva además, ¿no? A pensar cómo en torno a las lecturas random y al post-viaje, ¿no? a, bueno, a haber hecho viajes, en este caso a visitar muestras de Duchamp, en, en Filadelfia, en Estados Unidos, en, y en Frankfurt, en Alemania, cómo ¿no? poder compartirlas, pero viajando y experimentando, como bien contabas vos hace un rato, Carlos, ¿no? en esto lo que se nos ocurrió fue entonces generar esta noción de experiencia colectiva, de ritual colectivo de un ritual colectivo de trance, de un ritual colectivo de trance que es un viaje, de volver a viajar juntos a partir de esta noción. De esta noción que para ello utilizamos la forma de DJ y la forma de random, ¿no? Entonces hicimos una muy interesante rave donde utilizamos random, DJ, remix posverdad, ¿no? En términos de que no estamos tratando, insistimos, ¿no? De contar la verdad de nada, ¿no? Estamos tratando de ver volumétricamente materiales que son imposibles de aprender en los tiempos y la realidad que vivimos, los estamos tratando de aprender, ¿no? De una manera mucho más volumétrica y generar a partir de ahí un conocimiento que es lo que como objetivo estamos buscando en la fundación. Eh, bueno, no sé si hay alguna pregunta acá, a ver qué estaba pasando. Ahora que estoy tentada, me voy a ir de fundación y voy a aparecer por otro lado. Okay. Hacer algo que estoy tentada hace rato. Eh, Así que para que me uno. Ok. Okay. Estoy. <risa> este son, estos, ay, me encantó. Mira, yo también lo voy a hacer así. Vamos con el snapshot. Y bueno, charlamos así específicamente ahora del snapshot y nos organizamos un poco. La verdad es que te quiero decir algo porque mientras estabas hablando, ¿Sí? se me ocurrió algo muy, muy gracioso. Vos pues dijiste acá nos hacemos fragmentos académicos correctos. Sus siglas son FAC. Ahora el traductor no nos va a poder transmitir me encantó no a FAC para que fragmento académico correcto sí, al fragmento mínimo resuelto Fuck. me encantó fragmento académico correcto, el fuck. y, y sería el eh, sería <risa> sería fragmento mínimo resuelto bueno ahí es FMR es, no, allá es muy complejo no, FAC eh, es genial Genial, muy Ay, bien. El, el traductor no sé qué va a decir. Bueno, ya vamos a ver, pero aparte lo podemos hacer placa. Bueno, esa es otra cosa que les contamos. Nosotros, en, mientras que estamos hablando, Carlos va tomando nota, ¿no? Porque ella es la DJ que está remixando, que está mm. haciendo todo este trabajo y que va generando, ¿no? Toda esta operatoria. Entonces, eh, va anotando, ¿no? Los, los minutos donde vamos diciendo ciertas cosas para después volver directamente ahí, por esto que les decíamos, donde ¿no? contaba Carlos, que no podemos revisar horas y horas nuevamente, sino que vamos anotando donde hemos dicho ciertas cosas y luego volvemos a eso, vuelve Carlos, no vuelve, hace el corte y arma el remix, ¿no? Eh, en eso, que, que no sé si tenés ahí, bueno, tenés a tener que ir de la frutilla, pero... Ahí presento pantalla, no hace falta nueva mi Ah, perfecto. <risa> <risa> Ay, qué maravilla. A ver, les mostramos, les mostramos, a ver cómo son estos. Ay, no, si no voy a te quede la pantalla. Ay, ah, no, y no, y no podés demostrarlo <risa> con, entrando con la otra cuenta. Yeah. Sí, ahí voy a, ver, a hacer una. A ver, una... Bueno, vos seguí hablando y yo te lo hago, Armando. Bueno. Ok, Armando, a ver qué tal. Este, bueno, esta, esta cuestión del snapshot también nos trae muchas este, um, otras áreas de desafío que, que tienen que ver con los modos de, de poner en práctica también. Eh, de manera snapshot, de manera instantánea y de una forma no eh, relativa al fragmento mínimo resuelto, nuestra manera de hacer. Ahí est estás, pero no estás. Te desapareciste. Bueno, no sé qué pasó. Ahí quedaron tus tu fresas, tus frutillas. Aparece de nuevo, frutilla, carlo eh, bueno, entonces, a ver, nosotros tenemos una idea de contarles de que entre todos podamos trabajar esta noción de, eh, bueno, llevar adelante ¿no? una um, práctica de arte, de producción de arte a partir de el fragmento mínimo resuelto. Esto es lo que vamos a trabajar esta semana durante esta eh, residencia, ¿no? Eh, en este host Snapshot. ¡Hola! ¡Hola! Día. días! Se está divirtiendo con la frutillas. la... ¿Qué dice nuestra acompañante que ahí apareció? Bueno, esta es una de nuestras acompañantes... <risas> eh, bueno Entonces, ¿no? ¿Cómo resolver? Acá te comparto el... Está, miren Esto es, por ejemplo, ¿no? Uno de los... Déjalo un segundito que hace foco Ahí está uh -huh. eh, Este es, por ejemplo, ¿no? Como vamos... Como Carlos va eh, como DJ Anotando mientras que va sucediendo ¿No? Eh, la conversación va tomando nota ¿no? de en qué minuto y segundos estamos diciendo tal cosa, ¿no? para luego saber cómo generar el remix sin tener que volver a escuchar todo. ¿no? Esto además es una práctica absolutamente DJ, ¿no? una práctica DJ que eh, seguramente no es la práctica más eh, innovadora, ¿no? pero es una práctica tradicional también de los DJs, que trabajan con la música o de los DJs que trabajan con los videos. En este caso, bueno, estamos jugando ¿no? con estos conceptos, estas metodologías y las estamos adaptando a nuestro eh, modo ¿no? de plantear propuestas. Les decíamos entonces que dentro de este HostNet Snapshot, también lo que estamos buscando es no solamente que ustedes logren junto con nosotros Resolver ideas como arte de una manera sencilla en el tiempo mínimo posible que tienen, sino también que nosotros estamos tratando de resolver una manera de expresarnos, de llevar adelante estas formas ¿no? de comunicarnos con ustedes, de llevar adelante una propuesta y tanto más, también de un modo mínimo posible ¿no? Como fragmentos mínimos posibles Hasta ahora lo venimos logrando ¿no? Por ejemplo con el Remix que les contamos O por ejemplo con algunas otras cosas Como son las piezas gráficas ¿no? Que son nuestros, claro. eh, nuestras publicaciones Digamos en Instagram, etcétera Pero también esta semana Vamos a buscar algunos otros modos Vamos a seguir eso Vamos a seguir investigando Vamos a seguir eh, probando, vamos a seguir experimentando con eso ¿no? y bueno yo Carlos tenía algunas ideas que se me habían ocurrido, no sé si querés que las charlemos querés que charlemos de alguna otra cosa sí, dale, dale, habíamos una de las ideas que había surgido que también hemos estado experimentando y viendo si era factible, era si podíamos compartir series y películas, hacer experiencias random de películas o, o de cubrirte. cine V, VJ. Sí, VJs, VJs. invitar a VJ. A VJ, ¿no? A VJ. Eh. O por ahí también, ¿no? Esto de, de trabajar también con esto, ¿no? Con estos snapshots, estas máscaras, esto que, bueno, nos permite también estas tecnologías de pantalla en términos de máscara, ¿no? Literalmente. Eh, bueno, también trabajar porque un poco a, estábamos trabajando de, a partir de UJAMP con los alter egos. Y, y bueno, que los alter egos también nos permiten un juego muy interesante para que surjan otras cuestiones. Así que ya estamos pensando en una fiesta de rave con filtros. Sí. Y DJ de series, películas, porque también entendemos que mucho de parte, oh, eh, mucho conocimiento... Eh, existen también en, la, en el cine y en las películas y en las series, y de manera random también podemos ir, eh, aparte de eso, charlando y entendiendo muchas cuestiones de la actualidad, y de los artistas hoy en la actualidad. Y que nos gusta la idea también de divertirnos y de pasarlo bien, ¿no? Que eh, esto se transforme como es en torno a la prosumisión la experiencia web y la experiencia de las redes sociales, ¿no? Que es una experiencia de aprendizaje, de divertirnos, de dar, de recibir, de, eh, bueno, todo tipo de intercambios, ¿no? Que se va dando todo conjuntamente y todo en el mismo punto. Creemos que podemos aprender, podemos capacitarnos, podemos, eh, no sé, hacer, producir, y también podemos dar y podemos dar a consumir lo que hacemos y podemos generar un montón de esos intercambios, ¿no? Todo en eh, base también a cierto tipo de referencias que hacen a la idiosincrasia de la web y de las redes sociales, como es el divertirse, el entretenernos, el pasarlo bien, etcétera, ¿no? Cosas que nos son muy difíciles, les vamos a contar, porque, bueno, somos, no, no sé si somos tan divertidos y tan entretenidos, ¿no? Estamos haciendo un gran esfuerzo para jugar con todas estas cosas y estamos haciendo un gran esfuerzo también para deconstruirnos de cierto tipo ¿no? de formato post-académico que también venimos, ¿no?, eh, viviendo, experimentando por nuestros modos de formación Por nuestros modos de circulación Por nuestros modos de estar en el arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, por fuera de eso Porque también por fuera de eso Vivimos, ¿no? Otras experiencias con nuestros otros trabajos Con nuestras otras cosas Con nuestras otras modas, y etcétera, ¿no? Que nos van atravesando en la vida Bueno, de muchas otras formas, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando de hacer esto jugando, ¿no? A estas cosas que, por ejemplo, nos llevan a pensar en esto, en una fiesta rave donde podamos hacer una um, experiencia, ¿no? De snapshots, de máscaras, de este, todo este tipo de juegos, ¿no? Y que podamos eh, leer, viajar, mirar series, mirar eh, películas, mirar, uh, escuchar música hablar, eh, contar, leer, recitar y todo lo que, sa lo que surja, ¿no? Eh, de manera, ¿no? Como fragmentos mínimos resueltos, ¿no? Eh, bueno, ya les estaremos contando porque eso es lo que hemos estado pensando para esta semana. Yo diría que por ahí podemos probarlo el viernes, ¿no? Por ahí, creo que ya teníamos anotado para el viernes algo, pero no me parece que era eso. No se te escucha, me parece que tenés el micrófono. está? Que sí, tenemos para el viernes la fiesta Rave con filtro, para terminar la semana snapshot. Ok. Ahí les contamos. ¿Querés que les contemos? Miren, les contamos primero entonces cómo va a ser la, la semana según el cronograma que hemos establecido el viernes, y que bueno, hoy vamos a empezar ya a poner en práctica y veremos a ver si se da así o se va modificando siempre eh, teniendo en cuenta que es algo muy orgánico. ¿Qué, qué tenemos para hoy, mañana, pasado, pasado, pasado? Eh, ¿Me escuchas Sí. Sí. No. sí, sí, sí, te escucho. Ah, ¿Qué tenemos? Tenemos. Bueno, hoy estamos eh, reencontrándonos, viendo quiénes están para, para participar. Hoy vamos a terminar de definir quiénes quienes participan, y como, bueno, y contarles cómo va a ser la participación, qué es lo que vamos a estar haciendo, para ya mañana con más conciencia retomar, y, y bueno, y empezar con la semana snapshot que va a ser muy cortita, un intenso, pero que nos va a permitir eh, terminar como de asentar todas estas, estas prácticas. Eh, el miércoles teníamos ganas de hacer una charla, eh, le vamos a llamar charla magistral, porque estamos justamente jugando a esto del dinos, huevo de dinosaurio. Eh, ver si también esto de una charla snapshot, un poco tratar de reducir y, y, y comprimir un poco estos, a partir de lo que vayamos viviendo estos días, eh, compartir un poco qué es lo que significan estas metodologías, qué significa snapshot, qué significa hacer arte a partir de snapshot. Eh, que sería como un open studio en las residencias, que es una, abrir la residencia a, a otros para que puedan eh, vivir y habitar un poco sobre lo que se viene construyendo. Y, eh, y bueno, el viernes eh, es este festejo Rey, que veremos cómo nos sale, pero un poco trabajar con los alter egos de los Pianos que vienen trabajando varias artistas, así que vamos a ver si los podemos pueden juntarse todos en una fiesta. Perfecto. Bueno, yo te, eh, no sé si querés que sigamos con este, yo diría que aquí a este lo podemos cerrar y abrir otro, a otro vivo, porque han, han tocado algunos temas que son como generales, digamos, y que se, de alguna manera se ha, han quedado cosas como muy concretas dichas, entonces ahora lo cerremos para que lo tengamos como material de referencia en ese sentido, y abrimos otro para ya empezar a trabajar este lunes específicamente de ideas y de cuestiones ¿no? eh, concretas. Para, ¿Por qué quieres cerrar? Porque si no vamos a tener que mandar otro link y hay gente conectada. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eh, Total, después es lo mismo, voy a decir. Pero si, si simplemente cambiamos el link, no, porque, tiene porque en realidad... Eh, no hace falta cambiar el link, si querés lo cerramos y volvemos con el mismo link, pero lo que te quiero decir que es bastante lo mismo. No, pero cerremos y volvamos con el mismo link. Bueno, dale. Yo pues, digo sí. porque, para que nos quede este, el bloquecito este. Dale. ¿no? Dale, dale, dale. Me parece que es un bloque que quedó bastante cerradito, bien, bien, bien armadito este de lo que hablamos. Bueno, dale, dale, dale. Estamos bien, aparte, ¿cuánto llevamos? Debemos llevar cerca de las dos horas ya, ¿no? <risa> vamos bien, estamos sí, bien. Vamos bien, dice. <risa> bueno, vamos, vamos a otro y... Ok, dale. bueno, gracias, gracias a todos por estar, entren con el mismo link, hagan clic otra vez allí y acá nos encontramos en unos minutitos.